Esto no es un candado, tampoco es un iPod. Esto es un inflador portátil. Con esto puedo inflar desde un balón de fútbol hasta las cuatro llantas de un vehículo. Soporta una presión de 150 psi y la batería que se carga como cargar un teléfono con un puerto USB le dura 30 minutos de operación continua. Cuando conectamos la manguera de aire a la válvula en la pantalla se nos despliega el valor actual de presión. Si requerimos inflar, nosotros podemos indicar un valor en el que el compresor se detenga de manera automática. Hay varios modos con valores ya predeterminados que de la misma manera podemos modificar para bicicleta, para motocicleta, para vehículo, para balón y el modo manual. Si nosotros presionamos y dejamos presionados el botón de modo podemos alternar entre las unidades PCI y, bar. y si necesitamos una luz también la tiene vamos a probarlo en mi motocicleta pero antes quiero invitarles a suscribirse a este canal el canal más tecnología está enfocado a personas que no necesariamente son de tecnología bien vamos a encenderlo extrayendo la manguera de aire ahí está voy a ponerlo en el modo de motocicleta y Voy a pasarlo a PCI porque las especificaciones vienen pues en el PCI en las instrucciones Voy a quitar esta tapita. 24 PCI. Yo lo uso a 30 PCI. Entonces vamos a ajustarlo. le voy en más, no en menos, Muy bien porque está ajustado a 34, voy a ponerlo a 30 y vamos a encenderlo, vamos a ver Listo, se detuvo de manera automática. La manguera calentó un poco, pero no tanto en este caso. Vemos la tapita y listo, éxito total. Es importante tomar algunas recomendaciones antes de operarlo. Por ejemplo, consultemos cuál es la presión recomendada que da el fabricante de la llanta o del balón. Los componentes se pueden calentar, entonces debemos tener cuidado con eso. Asegurémonos de que las tomas de aire estén limpias y que no les caiga agua porque el aparato no es contra agua. Cuando el motor está en operación puede generar chispas, entonces no lo operemos por ejemplo en una gasolinera. Mi Portable Electric Air Compressor viene con un adaptador para válvula presta, un adaptador para válvula de aguja, un cable de carga y una bolsa de almacenamiento. En lo personal me ha gustado mucho este modelo, comenzando por el diseño, es muy bonito, las entradas de aire muy estilizadas, cuando está cargando por USB, el LED destella de una manera suave con mucho estilo, entonces es muy agradable a la vista. Luego, pues verdaderamente es portátil. Esto es un compresor, no puedo creer que tenga un compresor en mi mano. Pues sí, aquí lo tengo. Eh, la pantalla tiene un alto contraste, entonces eso, eso me gusta. Porque si hay mucha luz y si estamos en el exterior, es fácil de leerla. A veces las pantallas no son fáciles de leerla. Y también tiene números grandes, que también lo facilita. No me gustó que viniera con micro USB para cargarlo. Porque ahora la tendencia es USB-C, pero trae el cable de carga entonces es cuestión de conseguirse pues un cubo o un puerto usb y, y listo es muy fácil de operar como lo pudieron ver solo tuve que consultar el manual para saber cómo cambiar entre las unidades pci y varis y bueno esas son mis primeras impresiones si quieren que revisemos algún otro producto de xiaomi déjenlo en los comentarios nos vemos si oyen juan gabriel es que el vecino está poniéndolo fuertemente.